Míralo, tíralo, corre. Lo a como si fuera. Lo estoy grabando. Mira, si no me dan plátano. Mira, ya tengo la ¿viste? Mira, voy a comprar aceite para hacer unos torturas con chuleta. Mira, cógelo, cógelo, cógelo. a tomar una más de plátano para ti quieta, quédate ahí. Mira, decidé, decidé, voy a comprar aceite para hacer unos torturas con chuleta. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Mira mira. Mira. Esto es lo que vamos a hacer. ¡Ah! ¡Toma, es Una otra vez estoy comando ese plátano, ¿Eh? muy Nosotros que somos la ciudad platanera y la plátanos. ¡Ey! ¿Ustedes son de las plataneras de Corozal. <laughs>